Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecida, Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida, Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecida, Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. San Lucas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 ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo...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 Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó.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 Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado». Libro de Josué Capítulo 17 Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Bazán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abieser, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semira. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Selofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos, Maala, Noa, Ogla, Milka y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos.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 La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés. Y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salida son al mar. Efraín al sur, y Manasés al norte, y el mar es su límite. Y se encuentra con Aser al norte, y con Isaacar al oriente.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 y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte. Sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Betavén. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot-Adar al monte que está al sur de Betorón, la de abajo y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Betorón al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim, y sale al occidente, a la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Inom, que está al norte en el valle de Rephaim.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 Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosa, Requén, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabá y Kiriat, catorce ciudades con sus aldeas, esta es la edad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias.